Un 4 de julio de 1574, el capitán Luis de Fuentes y Vargas fundó la villa de San Bernardo de la frontera de Tarixa, a orillas del río Guadalquivir. Tras 444 años de su fundación, esta villa se convierte en una ciudad pujante, que ha crecido en diferentes aspectos, siendo uno de los principales el turismo, por la belleza de la Andalucía del Estado. Tarixa ha crecido en el turismo mucho, en varios momentos del año somos el segundo mejor destino y en algunos el primer destino, pero a su vez también ha crecido en otro orden. El acceso a la ciudad de Tarixa era muy complicado, pues no había carretera asfaltada, vuelos constantes y existía poca infraestructura en educación y salud. A la fecha, desde el gobierno del presidente Evo Morales, esta ciudad fue creciendo en esos aspectos de manera agigantada. Es importante, esto, esto, Tarija va creciendo, va esto aumentando el tema educativo, el tema salud, hay mucha inversión en el tema, este, tema de carreteras, también al Chaco. El presidente siempre ha estado apoyando a Tarija. En la fecha, el gobierno municipal, para celebrar esta festividad, ha organizado una serie de actos protocolos cívicos y culturales que destacan la belleza de la chura tarija.